Hey, ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla, pues bueno, ya estoy aquí después de muchísimo tiempo. Estoy en un lugar, en una habitación y pues bueno, lo que estamos haciendo ahorita, lo que es la idea de hoy en día, estoy con Claudia, <risa> perdón, estoy con Claudia, estamos a, vamos a hacer lo que es una sesión de fotos, de fotos un poquito más íntimas, más, más al estilo artístico en, en cuestión al cuerpo humano. ¿Cómo te sientes? ¿Estás lista? Estoy sí, lista, hace frío, pero no importa, al rato se quita. <risa> Perfecto, perfecto, entonces este es uno de los vestuarios que vamos a utilizar y pues ya ahí al paso de la sesión y toda la onda, pues ya estaremos haciendo este, un, un cambio más de vestuario, ¿vale? Clau, ¿estás listo para empezar con esto? Todo listo. Vale, entonces aquí lo cortamos y corre intro. Your feelings matter Hey, ¿Qué tal amigos? Ya estamos en la segunda etapa de la, de la sesión, eh, Clau, ¿cómo te estás sintiendo? ¿Qué onda? Super viento, muy bonito, me están gustando mucho las fotos, pero muy, muy, muy padres. Oh sí, eso es todo, eso, sí. <risa> eso es sí. todo bueno, pues ya vamos entonces con la siguiente, el segundo set y pues bueno el tercero pues más que nada, y pues ya sería el último ya para concluir con esta sesión, espero que también a ustedes les esté gustando y pues ya saben dejen su manita aquí abajo, suscripción y toda la onda ¿vale? Sí. ¿algo más que quieras agregar, Clau? No, todo muy bien, esperamos que les gustan las fotos. Sale ¿vale? Entonces vamos allá. amigos, espero que les haya gustado, espero que estén súper chidos con este video, que les haya gustado y así. Eh, Claudia, ¿cómo te sentiste? cuéntame tu experiencia, qué onda? Ah, todo super bien, la verdad sí estaba nerviosa, pero la verdad me sentí súper bien, super cómoda, todo muy padre y la me sentí en confianza. Esa es la actitud, esa es, la, esa es una de las sí. partes primordiales en las que se tiene que tomar en cuenta justamente para que se pueda llevar una sesión amigable, buena, y, en lo más natural posible, ¿vale? Este, ¿Algo que más que quieras decir? Discúlpame por burlarme de ti. <risa> <risa> Te pasas el tornillo. no, no, no, ¿eh? hay un dios, hay un dios. <risa> Pero sirvió, sirvió. La neta sí, la neta sí. A no mí la pasé muy linda, ¿verdad? Estuvo super, super chido. Bien. Pues este Claudia, pues bueno, en eh, la parte de abajo vamos a estar haciendo las ventas del set. Eh, les dejo acá abajo el link, les dejo la liga y también su Instagram para que la vayan a seguir y que si quieren alguna sesión o algo así, también la vayan a pedir. Porque la neta está súper chido estuvo bueno, estuvo chido trabajar con ella. Y pues la verdad me la pasé súper bien. ¿Vale? Sí, aquí abajo. Jugarlo. Y suscríbanse también, ¿vale? Denle amor, mucho amor por favor. Un chingo de amor, un chingo así. <risa> así, así, así un chingo, ¿vale? Entonces, Claudia, este, algo más que quieras ver? ¿verdad? No, todo súper bien, la verdad, Cortis, denle mucho amor a la publicación, al canal, a todo, a todo, a todo. A todo la verdad me la paso súper bien. Un trabajo bien bonito, ya verán las fotos. Oh sí, abajito les dejamos el link, ¿vale? Chao.